Son los que van a violar la norma de la noche, esto va para 24 horas. El Ejército Nacional, todos los que van a violar la norma de la noche, esto va para 24 horas. ¿ver? El Ejército Nacional, ¿ver? todos los que van a violar la norma de la noche, esto va para 24 horas. ¿ver? El Ejército Nacional, son los que van a violar la norma de la noche, esto va para 24 horas, los que van a violar la norma de la noche esto va para 24 horas